Muy buenos días amables televidentes, agradecido de Dios porque nos permite la luz de este nuevo día Pedirle que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia emocional Para afrontar las distintas situaciones y tomar mejores decisiones Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor de cada mañana permitirnos entrar a sus hogares Y hacer este su programa de mañana, el programa número uno de preferencia suyo Así, con nuestro compañero, desarrollaremos dos horas de trabajo noticioso, análisis e entrevista. De mañana, inicia en estos momentos. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Francis. Y amaneció lloviendo en San Francisco de ah, Macorís. Así es. Bien, gracias a ustedes. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, jueves 27 de diciembre del 2018. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares.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 Gracias, mil al Canal 17, a Televiaducto, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, también al Canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste, y en diferido para Estados Unidos, en, para gran parte de Estados Unidos, a través de Canal a las 11 de la mañana, en el 1014, y para todo el mundo, Telenor.com.do. Desde mañana... Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor con su trabajo honesto, a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología que nos dice que los vientos del este-nordeste están eh, aportando temperatura fresca, agradable para el territorio nacional y también algunos campos nubosos que pueden producir. Algunas, algunos chubascos en las regiones noreste, sureste, San, Santo Domingo, sureste y cordillera central. Para San Francisco y las zonas aledañas y las provincias cercanas, lluvia en la madrugada. Oleaje anormal en toda la costa norte y la costa caribeña. Oleaje anormal. Se les avisa a las pequeñas embarcaciones mantenerse cerca. ...del perímetro costero... ...ya para mañana viernes... ...se espera el ingreso de una débil vaguada... ...que va a incrementar las posibilidades de lluvia... ...mientras tanto... ...las demás áreas geográficas de nuestro país... ...van a estar eh, soleadas... ...con cielo despejado... ...a partir... ...a medida que aumenten las horas del día... ...sol radiante... ...estas son las condiciones del tiempo... ...que nos van a regir... ...por el día de hoy... ...aproveche estas temperaturas agradables... Que son consecuencias de la temporada de invierno que estamos viviendo Gracias Fulvio por el informe del tiempo En esta manera podemos planificar nuestro día, nuestra semana, nuestro resto de la semana Y ya sabe que estamos ya en víspera de despedir el 2018 el sí, así es. Que tendremos, vuelvo y repito, que valorar y evaluar eh, Todo lo que aconteció en la República Dominicana en esta mañana, eh, producción nos tiene un informe de al levantarnos y, y hacer hincapié en una forma de ser de nosotros los dominicanos que dejamos todo para último y quizás al final se incrementa la cantidad de que, como yo, que no es. Señores, no he, no he ido a renovar la, la placa. El Marbete. El Marbete. Lo voy a hacer hoy. Ahí le puse a, a producción, sí, sí, está bien, yo voy hoy. <risa> <risa> es, es ciertamente que, que nos colocamos dentro de los dominicanos, que dejamos muchas de las. Siempre todo para último. Y no ponemos atención a que. En la medida que lo hacemos, estaremos descongestionando y cumpliendo nuestro deber y responsabilidad de pagar el, uso de el, el, el derecho a transitar con un vehículo de motor en la República Dominicana, puesto que una de las condiciones del uso y movilidad es la placa o nuestro malvete, individual que identifica el vehículo primero y que describe las características de este en la matrícula y esa matrícula cada año debe pagar un uso ese uso va desde los vehículos hasta el 2013 1.500 pesos y del 2014 en adelante unos 3.500 creo sí. entonces ¿Qué resulta? Hoy el 49%, solo el 49% del parque vehicular hábil ha renovado su malvete. Sí. Fulvio, ¿lo renovaste? Sí, sí, yo lo renové ah, eres... temprano, rápidamente. Hay un millón trescientos. Eh, 300... Y algo de miles de vehículos que tienen que renovar el Marbete. Y solamente, señores, lo ha renovado el 49%. Eso corresponde a, a 660.611 vehículos han renovado el Marbete. Pues, Falta por renovar 686.241, de 1.346.852 que hay hábiles. Se espera recaudar 2.144.284.500 pesos. ¿Cómo es? De esto de placa. Se espera recaudar. Bueno. Ahí son muy, muy hábiles ellos recaudando. Y solamente se ha recaudado 1.133.470.500 pesos. Hay instituciones que han sido habilitadas, que la de Villavasque y la de Sánchez, que antes no tenían, y ahora no hay excusa. ¿Por qué? Porque hay muchas sucursales. Hay 1.564 ventanillas disponibles, hay 577 sucursales que están disponibles en 30 entidades financieras, es decir que está toda la comodidad del mundo, también usted lo puede hacer online y puede pagar su, su marbete con tarjeta a través del internet, si quiere no tiene que ir a esas entidades financieras, a esas sucursales bancarias, a esas 1564 ventanillas, no hay excusa, esto ya en enero se cierra, el Entonces, 7 de enero se cierra Faltan 12 días Y dicen que no va a haber prórroga Siempre dicen eso ¿eh? Que no va a haber prórroga Siempre lo dicen Bueno. Y el 7 de enero Ya es el último día Así que por favor Traten de ponerse al día Con esto, páguenle a, a, al gobierno lo, El dinerito que necesita Ese dinerito que necesita Para seguir comprando Vinos caros Páguenselo Bueno, de, la, de hecho que Ya hablamos que en este año eh, Recientemente falleció Ya va a haber recargo después del 7 de enero, Fran Sí, no lo merecemos <risa> Porque la verdad que es una responsabilidad Y dentro de las eh, Cosas que tiene el Estado El Estado no tiene dinero realmente Está quebrado ah, no, no, me refiero a la característica de los estados, no me refiero en específico, pero este, ah, okay. es, este con un presupuesto basado en préstamo es una especie de quiebra técnica, sí. diría yo, que me corrijan los economistas, pero no quiero ser pesimista. El 2018 ten, eh, tiene una característica de eso, de que hemos visto al descubierto que aparte del crecimiento económico por la movilidad, Económica, valga la redundancia De las operaciones realizadas Por sector público y privado Genera lo que son Las estadísticas o los Índices económicos Pues precisamente en base a eso El Estado no es rico, ni tiene el dinero El Estado se nutre De lo que nosotros pagamos Y generamos como servicios claro, Y el claro. turismo Es uno de los pilares Como también uno de los pilares fundamentales de la existencia de la República Dominicana Gracias. son las remesas, las remesas. Que entre ambos, más o menos, llegan y alcanzan los mismos niveles, eh, eh, niveles o volúmenes en términos económicos de dinero eh, per se, en dólares. Eso, obviamente, que la Dirección de Impuestos Internos, ahora Impuestos Internos, recauda a través de de los impuestos que se pagan a través de lo que nosotros consumimos como ciudadanos en el Estado se va generando esa riqueza y es de ahí que parte que la riqueza del Estado proviene de las operaciones y actividades económicas que hacemos todos por igual a la vez. De ahí es que parte que aunque se tenga un alto porcentaje de evasión, a través de estos puntos, como es el de renovar la, la, el marbete, cada año para tener usted derecho a transitar con un vehículo en la República Dominicana, ¿verdad? Esos recursos se distribuyen en el presupuesto de la nación y se va a la inversión pública. De ahí que parte que la inversión pública va muy ligada a la visión a la visión y, a la, y al objetivo que tenga el presidente de la república del momento y lo proyecta en números, es decir en recursos pero DGI o dirección de impuestos internos ha cumplido al pie de la letra sus metas pero el estado está por encima de los recaudados y al estar por encima de los recaudados en base a las operaciones y pago de impuestos, se ha visto obligado a buscar recursos en fuentes de financiamiento, es decir, gente que le preste, o en otro caso, gente que invierta en la deuda pública a través de bonos o certificados de inversión del Banco Central. Esa es la operación más o menos macro del estado para producir riqueza de ahí es que depende la riqueza entonces si el ciudadano no se coloca a pensar como si fuera en su propia casa lo que hace con los tres cheles que recibe de un salario que está todavía en niveles del, do, del 94 entonces comprenderá qué está haciendo el estado con el dinero que a través de esta recaudación que corresponde cada año, a fin de año, en diciembre, hasta enero 7, es el pago del marbete, del vehículo que permite movilidad a ese vehículo. Obviamente que usted tiene otras obligaciones respecto a movilizarse en el país, es el seguro, porque ese vehículo, al igual que los demás, debe de estar asegurado por cualquier situación o imprevisto, porque cuando manejamos un vehículo, aparte de tener todo en regla, y que hoy la ley 6317 dice que debe de tener uno, una, un extinguidor. Un extintor. Un extintor. Botiquín. Un botiquín. Señal, icono. Señal de señales, o icono del de, Del triángulo. Uh -huh. Un foco. Todo lo que usted se requiere debemos tenerlo en el vehículo para ser ciudadanos eh, responsables. Y así el Estado cumple con sus roles. Yo decía que recientemente murió en el país Juan Hernández, no murió en el país, Mario. murió en el extranjero, pero es un dominicano que como contador público autorizado ejerció la función de director de impuestos internos y fue quien le correspondió hacer la transformación hasta llevar a esta institución a lo que es hoy, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, que si tenemos una institución estatal que está a nivel y compite en lo que llamamos en el ambiente laboral con las empresas privadas de mayor rating, hoy impuestos internos por voluntad propia alcanza a tener la mayor cantidad de profesionales que han abandonado sectores privados para irse al sector público. Mientras tanto, Francis, solamente quedan estos días y una semana, que es la que entra para usted renovar su Marbete. De lo contrario, fue, no lo va a tener que pagar que de 1.500 pesos. <risa> y en este proceso, San Francisco de Macorís, es bueno que usted sepa que va a pagar cerca a 60 millones de pesos por renovación de Marbete, de su parque vehicular que hay aquí en el casco urbano de San Francisco de Macorís. Para que ustedes vayan teniendo idea. ¿Cómo es que aportamos al fisco y por qué estamos demandando que las obras lleguen aquí a San Francisco de Macorís, lleguen a la provincia de Duarte por los aportes que hacen los diferentes sectores? Y en este caso de los Marbetes, cerca de 60 millones de pesos van a ser aportados por los ciudadanos de San Francisco de Macorís al renovar su placa, al comprar su marbete en las diferentes sucursales que hay. Y ya saben hay suficientes ventanillas, hay suficientes sucursales, hay suficientes entidades financieras para que usted renueve su marbete, renueve su placa y no tenga excusa. Y también lo puede hacer online, por internet, y lo paga con tarjeta. Se lo llevan a su mismo negocio, se lo llevan a su casa, es decir, no hay excusa. Trate de hacerlo antes del 7 de enero, porque de ahí va a haber recargo. Y después que pase ese proceso, anuncia el director de la DGI que no va a haber plazo. plazo. Y va a tener que pagar 600 pesos de recargo. Serían entonces 1.500. Más 600. Más, más 2.400. 2.400. Sí, esa es la situación. Entonces mejor pagar ahora. Vale <risa> la pena. Vaya a pagarla hoy, Frank. Sí. <risa> <risa> Eso es. No, pero eh, Óyeme. Eh, algo que, que debemos también tomar en cuenta es que. El uso del vehículo, yo siempre estoy, he estado de acuerdo con una propuesta que surgió en una ocasión de que los, las chapas de los vehículos estén identificadas, no en una chapa única del país, sino en una chapa, en una placa que se identifique el, el, la provincia o, más, o la ciudad. Pero yo sugiero que sea la provincia porque serían simplemente 32 tipos de placa. Al estilo de Estados Unidos. Al estilo Estados Estado, Unidos, que, que por Estado. Eso permite en una civilización que ha perdido efectividad en el combate del, del narcotráfico, de la delincuencia, del microtráfico y de los actos vandálicos como es República Dominicana, porque lamentablemente aunque tenemos Navidad segura, en términos enunciativos y reales cuando vemos a efectivos en la ciudad transitando pero eso no ha limitado al, a la asociación de delincuentes a ejercer su función o lo que ellos han decidido hacer en las ciudades de todo el país incluyendo San Francisco de Macorís y que tengamos una chapa una placa que identifique a los provincianos de Duarte un ejemplo, ¿Dónde está el cacao claro y esa placa que tenga un, el número visible para control de delincuencia y así podemos controlar un tanto la delincuencia. Tú te figuras que cuando hay vehículo identificado de Santo Domingo Este, de Santo Domingo Que sí o que en San Francisco de Macorís transitando de forma eh, y no se detiene en ningún lado, Medio ya sospechoso. la ya la policía tiene sospecha uh -huh. y puede y puede alcanzar o detenerlo para investigar qué hace por aquí. Que qué bueno es. que nos visita, se le dice, pero ¿qué usted hace aquí? Claro, mientras tanto a pagar su marbete, a renovar su placa. Recuerde vehículo hasta el 2013 pagan 1.500 pesos, del 2014 en adelante pagan 3.000 pesos. Hasta el 7 de enero hay plazo. Esto es de mañana, compartiendo con ustedes este deber ciudadano. En breve volvemos, hay más contenido. A pagar. De acuerdo. Sí, sí. Gracias, señores, por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Estamos aquí disfrutando de una conversación amena fuera del aire, pero la verdad que se necesita estar alegre. Claro. Estamos en Navidad, estamos despidiendo todo un año que termina, eh, culmina este lunes eh, a las 12 de la noche y que nos da paso a un nuevo año. Ya se escucha la, la música. música. Y se, se indica que Vladimir Paula está con nosotros. Buenos días, Vladi. Buenos días, Vladimir. Buenos días, hermano. De mañana. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo bueno, está? Hermanos míos, ¿qué tal ustedes? ¿Y Francis? Presente aquí. Adiós las gracias hermano Adiós las gracias Yo estoy esperando tus noticias también Blavi. Fulvio, Fulvio, ¿cómo estás Fulvio? Desesperado esperándote Fulvio, ya casi año nuevo Fulvio Así Te es Le tengo una invitación ¿Verdad? Ay sí Ah, pero qué bueno hermano mío <risa> Más adelante estaremos entonces ya eh, Concretizando ese encuentro. Ahora, ¿con quemado quemado debe tener la agenda llena? Eh, ya hemos hecho un stop ahora, ¿verdad? <risa> Terminamos el fin de semana en la capital En destrucción masiva un gran evento, música fusión de rock. Estuvimos por allá cerrando mira, prácticamente. Mira el máster como levanta la mano y hace así. Ay, yeah, yeah. nada le encanta, que le, Jorge. Nada que le gusta es la música... No. El rock, el rock. Sí, no, no. La mezcla fusión. Así es. Bueno, señores, miren. Vamos inmediatamente al ámbito noticioso, en el ámbito internacional. El presidente de los Estados Unidos visita por sorpresa a tropas en Irak. Donald Trump llegó a Irak ayer en su primera visita a las tropas estadounidenses desplegadas en una zona de guerra desde que llegó el gobierno hace dos años. Trump compartió con los soldados y firmó autógrafos. Así que ahí vemos las imágenes en el momento en que Donald Trump llegó por allá acompañado de su esposa a visitar los soldados estadounidenses que están apostados en Irak y ahí vemos las imágenes. Así que bueno, ahí está al momento de firmar algunos autógrafos soldados y ahí está el momento de realizar algunos movimientos, algunos bailecitos antes de llegar a pronunciar su discurso. Donald Trump visita por sorpresa a las tropas en Ila Ahí está Miren señores Muere joven luego de ingerir Bebidas y fumar juca El joven murió En el hospital Alejandro Cabral Donde fue llevado luego de estar Ingiriendo bebidas alcohólicas Y fumando juca En un centro de diversión De San Juan de la Maguana Así que se trata de Luis Atmelín Moreta Lugo De 19 años había estado ingiriendo bebidas alcohólicas durante todo el día de Navidad y aparece en un video aficionado fumando juca también. Así que ahí vemos las imágenes. Escuchemos. Se le brindó asistencia a todo reanimar, pero la medida que tomó el equipo de servicio no tuvieron eh, resultados satisfactorios. Fue declarado muerto, pero llegó fallecido aquí. Bueno, esa parte, la historia que recogen, se habla de eso, pero nosotros aquí como hospital, esas ya son versiones. Ya en un proceso de autopsia se confirmaría esa parte, pero las versiones que dan la, eh, la población, los que lo ha llegado es que se trataba de algo así. Bueno, señores, ahí están, mírenlo a el joven. Eso fue horas antes. Así pasó el día entero este muchacho, fumando y fumando juca. Caramba, ¿eh? ¿Cuánto daño ha causado este aparatito? Y ahí vemos ya minutos después, horas después, cómo pierde su vida. Increíble. El COE reporta 12 muertes por accidente de tránsito en Navidad. Así que vamos a escuchar a Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia en nuestro país. Adelante. 11 personas fallecidas que involucraron motocicletas de estas 9 fueron dentro del dispositivo de seguridad vial y dos fuera del mismo se atendieron 528 personas intoxicadas por alcohol resultando una persona adulta fallecida de estas intoxicaciones 35 resultaron ser menores de edades comprendidas entre los 2 y 17 años se mantuvo un monitoreo de las entradas y salidas del Gran Santo Domingo y se solucionaron 36 averías en el sistema de semáforos para garantizar la operación eficiente de los mismos. Se emitieron 12.021 permisos para el transporte de carga solo para el movimiento de combustibles y alimentos perecederos a corto tiempo y en camiones de no más de una cola. Bueno, ahí están las declaraciones del de director del COE en nuestro país. Miren, señores, en el ámbito local-regional anuncian la suspensión de fiestas que se realicen al aire libre en centros de diversión aquí en San Francisco de Macorís. Este pasado fin de semana fue suspendida una, el pasado 24, una que había sido anunciada en una plaza, Quedó prácticamente todo el montaje, la carpa puesta y todo. Lo mismo sucederán con otras que se realicen en esta ciudad. Vamos a escuchar tanto las declaraciones de la Procuradora de la Corte de Apelación y de la Fiscal Titular de Duarte. Adelante. Lo que pasa, la actividad que fue suspendida fue la de Star Dream. ¿Por qué se suspendió? Porque esa actividad iba a ser una actividad que se hace al aire libre. No es un establecimiento, como ustedes eh, saben cuál es el, la plaza, esa actividad se hacen o la hacen o la hacían, mejor dicho. En el parqueo, como la Fiscalía, Medio Ambiente, eh, Ayuntamiento y otras instituciones afines, hemos estado realizando distintos eh, operativos a nivel tanto de la provincia, dígase eh, la ciudad de San Francisco de Macorís como de sus municipios, a fin de que logremos controlar ese tipo de situaciones, así como la entrada de menores de edad, eh, personas también que puedan estar vulnerando la ley y otro tipo de situaciones que se presentan en los negocios de de bebidas alcohólicas y la finalidad es que todos podamos organizar bueno, ahí están las declaraciones de las autoridades competentes Así que suspendida esa actividad y otras que pretendan realizarse al aire libre Y que ocasionen sobre todo sonido, o sea escándalo Altos volúmenes que afecten a ciudadanos Miren, denuncian robo en la Asociación de Ganaderos de la Provincia Duarte Miren, penetraron por ahí, desmontaron el abanico extractor, el ventilador, fue una persona delgada y se entraron por ahí. No se llevaron mucho, pero es la segunda ocasión que lo hacen, según dice Diego Hidalgo, presidente de dicha asociación. Escuchemos. Ciertamente nosotros hemos sido intrometidos dos veces por desaprensivo a esta entidad en la cual la primera vez suministramos todos los detalles y los videos a la Policía Nacional y en esa vez no hemos tenido de respuesta. Ciertamente hace unas 48 horas también fue, fuimos atropellados por delincuentes eh, intrometiéndose a nuestra institución aquí a la Asociación de Ganaderos. Y como siempre nosotros asegurando todo lo, lo, lo poco que tenemos Que es de los productores Ciertamente fue mínimo lo que se pudieron extraer ellos. está Diego Hidalgo señores Ya es un abuso, eh. en varias ocasiones han penetrado A la asociación de ganaderos Aquí en San Francisco de Macorís Y ya ustedes escucharon a Diego Llaman la atención de las autoridades Miren, se vieron en la necesidad de cubrir, de desmontar el extractor Y de colocarle ahí un protector En el agujero Presunto ladrón Hiere hombre Apuñaladas en Cenoví Querido es Frankeli Alcántara Recibió varias estocadas Se encuentra en el San Vicente Veamos Yo llegué donde mi prima hace ¿sí? como tres días, verdad. Yo tengo una Estaba visitando a tu prima Ajá ...yo tengo una camioneta, yo tengo un equipo de música... ...un radio, una planta ahí, ¿verdad?... ...yo parqué la guagua... ...y me fui a acostar donde mi prima... Okay. ...entonces el perro aladró... ...cuando el perro aladró yo me levanté, me levanté desarmado... ...¿qué hora era, Entonces, ...eran como la una, la doce... La... Sí. sí... ...y yo me levanté, cuando me levanté... ...yo vi ese tipo que cruzó... ...¿me entiende ...cuando él cruzó... ...yo le caí atrás, cuando yo le caí atrás... Llegué donde estaba él y otro, entonces yo estoy desarmado, cuando él me laigó, me cortó por el brazo primero, vea, entonces yo decidí, un muchacho se metió ahí, ahí me va mi casa. al otro día él me vio y como que se me quise levantar de nuevo, entonces él fue con y me dio pila de puñalada ahí, tú me entiendes. Están las declaraciones de frankelli miren caramba, por poco este hombre muere. Con esas estocadas que recibió por ese presunto ladrón. Ahí está. Recordarles a todos que el agua de consumo número uno de todos los nordestanos en Navidad y siempre es Agua Randy Land. Porque es 100% purificada con sistema Osmosis. Y es tan dominicana como tú, como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live. Así que ahí está. Señores, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Feliz resto del día. Espero que nos encontremos mañana de nuevo. Hermanos del alma, Francis Fulvio. Los veo. bye. bye. Muchísimas gracias, Bien, gracias Gracias por este parte Blady, noticioso, eh. que pase un feliz día, Vladi. Y, y Donald Trump visita a la tropa de Estados Unidos en Irak, todavía la que queda ya apostada, y firma autógrafos, se une con ellos, también dan su bailadita, que no salió nada en la parte noticioso. Pero hay algo que dice Donald Trump, Estados Unidos no es eh, policía del mundo, y ya está bueno tener tantas tropas fuera. Anunció que iba a retirar las tropas de Siria, anunció que más tropas se van de Irak, pero está bien que no sea policía del mundo, Donald Trump, pero usted sabe, más que nadie, y era, es, es extraño escucharlo hablar así, que donde hay intereses de Estados Unidos, ahí van las tropas de Estados Unidos. No, y, y intereses de la región, sobre todo, se requiere. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio como diría alguien, porque se requiere de alguien que sea control y freno en, en los excesos que hay en distintas partes del mundo, vale decir. Muchas reacciones ha tenido esta declaración de Trump, aunque se ve un pacifista, se ve eh, abandonar un, un tanto la parte de, de imperialismo, pero hay quienes alegan que alguien debe hacer ese trabajo y que Estados Unidos lo ha representado en todas partes del mundo y que debiera de existir un policía, ya que hay muchos sectores mundialmente conocidos que son un peligro para la humanidad. Para Europa tienen la OTAN. Sí, sí debieran de, de ser un tanto más efectivo. En la inclusión. Son permisivos en muchas partes. Y son muy permisivos en muchas partes. Sí, eso es verdad. Porque no alcanzan el control. A menos que haya un, un actor como Estados Unidos que ha demostrado ser aguerrido cuando se trata de, de este tema. En otra parte, Fulvio, muere joven luego de ingerir bebida y fumar Juca. Seguimos tomándonos a la ligera. ¿eh? Primero, la Juca no es un artefacto ni es una fumada tradicional de República Dominicana. Y en sus orígenes, en Medio Oriente, tampoco se usa usted sentado frente a la Juca, desglosándolo hasta el final. Después de almorzar... Se creen dragones, harán dragones fumando, botando humo. Después de almorzar, muchos Ay, árabes, sí. muchos eh, allá donde, donde es oriundo bien, está, bien. dan unas ciertas fumadas como un digestivo. Estuve leyendo. Y en otras ocasiones un encuentro fraternal y una especie de la pipa de la paz. Cuando se fuman entre ambos por algunas situaciones o encuentros, En negocios, en negocios, pero nunca mira, en la forma que casi es constante sin retirárselo de la boca, nada más solamente votando humo, votando humo, botando humo. Se botando siente humo. orgulloso Francis. Si mira, muchos de estos jóvenes lo que tienen en su WhatsApp o tienen en su Fotos, Facebook haciendo o en su eso. Twitter eh, lo que tienen es precisamente Videos de eso Porque se sienten orgullosos En vez de estar leyendo un libro Se sienten orgullosos votando humo Echan competencia a quien vote más Echan competencia a quien dure más Es algo como que La vida no les importa Ni a ellos mismos, no les right. interesa o, o demasiada ignorancia Porque él se cree una chimenea Bueno eh, se, se cree como si fuera un mofle un Sí, mofle. un mofle porque los pulmones no sufren, que el cuerpo humano no sufre a destruirlo porque se lo regalaron y hay otro guardado, otra vida en una gaveta de la casa que van y la buscan. Pero tiene una característica viéndolo así este joven con las cejas pintadas parece o los ojos pintados. No sé eh, los estereotipos que tengan, pero eh, este asunto de la juca y cómo la usan y cómo la fomentan, negocios que la venden, otros que... Y hay juca eh, eh, en lo que ofrecen, eh, en la partitura que ofrecen de atractivo, es eh, la juca. Y tú vas a algunos lugares, cinco juca por mesa. Eso es... Eh, yo no... yo sinceramente, ¿a dónde es que vamos a llegar? Bueno, ahí se cobra una vida... Eh, esta, esta, este uso excesivo 19 años eh, que Dios la acoja en, eh, en otra parte eh, anuncian suspensión de fiestas que se realicen al aire libre en San Francisco de Macorís bueno vemos entonces a las dos mujeres que dirigen el ministerio público en San Francisco de Macorís, quienes tienen la responsabilidad de administrar el orden público en este momento. ¿Por qué? Porque es a ellos que le corresponde, eh, desde que se activa la parte in, eh, pública investigativa, es el Ministerio Público es responsable. Entonces, es a ellos también que le corresponde la vigilancias la vigilancia de medio ambiente del ambiente que se torna un tanto cargado, de niños, niñas, adolescentes, de la violencia intrafamiliar, de violencia ciudadana en todas sus características, o en todos sus renglones, riña, asaltos, todo, para que tengamos una idea. Es interesante esta propuesta y esta intención de las magistradas, eh, tanto de nuestra amiga Chucha como de Emil, Emily, em, eh, Smarling, quien es la fiscal eh, titular y la procuradora fiscal de Duarte. Uh -huh. Ambas haciendo un llamado y advirtiendo que se está, prohibido, no, se está prohibiendo las fiestas al aire libre que tiendan a crear situaciones de perturbación social en, el, en, en una comunidad y evitar y reducir lo que yo lamento es que se haya definido a fin de año, <coughs> que debió de iniciarse un, pro, un plan desde inicio de diciembre o advertido con esa, con esa característica Cuestión de reducir aquí el impacto de lo que generaría una fiesta al aire libre en San Francisco de Macorís. De noche, al amanecía, con todo el escándalo. Esto no es fácil, mm. esto no es fácil. Eh, la juventud, las fiestas se están haciendo a partir de las 12 de la noche, de la una. Ese otro horario que yo estoy en desacuerdo, porque aunque tenemos libertad apertura para las fiestas, soy, ya a partir de hoy me opongo a que el Estado no regule las horas en Navidad. No podemos seguir de espalda a esto. El Estado tiene que regular las horas en Navidad, no puede ser distinto si queremos tener mejor sociedad, porque la libertad sin control es libertinaje y está afectando muchos hogares, está afectando a la comunidad más joven que no está entendiendo que la madrugada, el sueño, es importante el descanso. Así es. y eso, está, eso va a traer grandes conse graves consecuencias pero yo soy de lo que cree que de, como estaba diciendo el jefe policial a principio de mes, que estaba en desacuerdo que no haya control de bebidas ni de fiestas aquí hay que reorientar la fiesta y magistrada yo espero que esta, este plan el cual apoyo se limite y que no veamos fiesta terminar a las 8 de la mañana, por más 31 que sea. Por otra parte, Francia, noticia de último minuto que nos despacha RT Internacional, un potente sismo en Venezuela de 6.1, se sintió en Caracas. De último minuto nos reporta RT Internacional un potente sismo en Venezuela, de un terremoto en Venezuela, se sintió en Caracas, en Caracas 6.1 hasta el momento. No tenemos más detalles sobre este sismo acontecido en Venezuela. Esperamos que en no haya... Incluso vamos a darle algunas informaciones. Esperamos que no haya víctimas ahí. Por otra parte, víctimas. el COE eh, reporta 12 personas muertas por accidente durante eh, la Navidad. 12 personas. Mueren por accidente de tránsito en Navidad, de acuerdo al reporte del COE. Y a la verdad es que nos tomamos la botella, el vidrio, con todo y vidrio. Y a veces entonces no ponemos, que ni siquiera nosotros mismos no podemos conducir. Mucho menos a un vehículo. 12 personas muertas. En Navidad, por accidente Todas las consecuencias que eso trae A pesar de las medidas de seguridad que, que habían, Que eran medidas eh, Eran medidas que Muy necesarias y medidas buenas Porque ese carreteo Que se hizo saliendo de Santo Domingo Entrando en diferentes ciudades principales del país Evitó mucha, mucha muerte más pero estas 12 muertes en Navidad nos dice que todavía no tenemos nosotros eh, control de, de lo que son estos días festivos. tanta bebé, Y la mayoría de ellas son, son relacionadas con el alcohol y otras cosas que se, que se dan y se pasan. 12 personas, la cantidad de familias afectadas, niños huérfanos que quedan también. Y el costo también por la vida. Y ojalá y ahora en el año nuevo esto no sea así. Que, sean, que no hayan muerto, que no hayan muerto. Eso es lo que queremos. Que sepamos tomar con moderación, compartir sin necesidad de llevarnos el mundo por delante como si todo se fuera a acabar y evitar estas muertes. Mira, eh, robo. Asociación de, ganader de ganaderos. No sé qué se va a robar, qué van a robar, donde hay químicos y ahí lo que hay de químicos y cómo y, se llama y, y, ¿Y eh, veterinaria, veterinaria para animales. Eh, pero son sea, muy que, aguerridos y atrevidos. Que se roben un galón de melaza, una piedra de sal, <ríe> una vitamina para vaca. <ríe> eh, ¿A quién se la van a vender, Fran? La pastilla aquella. Ah, bueno. Ahí están la, los anabólicos que se usan en los animales Y que, que lo están usan algunos seres, algunos seres humanos desprovistos de conciencia Algunas hormonas que hay ahí para engorde y crecimiento Que le usan algunos gimnastas Eso es, eso es una barbaridad Para pero, matarse Pero a Dios reparta suerte y nos, y nos ilumine Y que pueda eh, verdaderamente finalizar este año Sin más eh, que le... Francis, pero hablando de robo, uh -huh. San Francisco Macorís, con todos los escenarios que ha tenido de robo de motores, de atraco, de personalidades y persona común también, ¿tú sabes con qué se despacha el señor José Ramón Peralta? Ay, allá? el inefable, el que, que solamente quiere mantener la publicidad. Delincuenciales. Él no ha sabido asumir, él no ha Oye, sabido, mira, ¿tú sabes qué es lo que pasa con José Ramón? Pero que no ha asumir, él no ha sabido... ¿Qué es lo que significa el trabajo de Joao Santana y él quiere mantenerlo todavía? Que los actos delincuenciales han disminuido, señores, <coughs> de, un, un, de un 25 a un 15. 15. Esas son las estadísticas que él dice. Y yo quiero que algún ciudadano llame a dónde han disminuido los actos delincuenciales. Ahora, son tantos y resuelven tan poco que la población dice, aquí yo voy para la policía. ¿A qué voy a denunciarlo? Para que venga el ladrón entonces y me mate, porque yo lo denuncié. Eso es lo que está pasando. Bueno, lo que pasó con José el Ramón, apuñalado. Eso es lo que está pasando, José Ramón Peralta. La gente no va, son muy pocos los que van a denunciarlo, muy pocos. Ustedes escucharon ahí al presidente de la Asociación de Ganadero, a Hidalgo, un señor serio, trabajador, honesto, un hombre de empresa, familiar, de mucho tiempo. En el primer robo Fueron y le pusieron el parte a la policía Le llevaron video De lo que aconteció quién estaba ahí, quién robó Con video y todo Y hasta la fecha No tienen una respuesta de la policía Todavía ni la van a tener Pero y, y lo que pasó José, José Ramón Pero ven acá. Esa estadística que tú dices Simplemente No sirven para nada En eso no se cree y mucho menos en tu palabra. Pero aquí hubo un acto de terrorismo y de sicariato, porque eso solamente eh, se computa para los sicarios o los eh, criminales. Y nadie no ha dicho nada que ha pasado con la investigación de los encapuchados que se presentaron en, la, en los terrenos donde se edificaría una planta avícola en la colonia por allá arriba de José Luis Villar, donde quien ha recibido, quien recibió por anticipado serias amenazas y nadie ha dicho nada, y aquí nadie ha dicho quién es, quiénes intentaron cometer ese hecho, que tirotearon camión y de todo, y aquí nadie ha dicho nada. Pero estamos locos, ¿eh? Pero eso hay que, a eso hay que recordarlo, y esta noticia, Francis, del presunto Y se ladrón. va a quedar así, incluso gente que, que hizo obstrucción de, de paso y toda esa cosa. Y después aparece de que, que, que un grupo de encapuchados tirotean y agarran a uno y le dicen, mira, aquí no se va a construir. Amedrentando, a base de fuerza y de, y de, y de terror. Y aquí las autoridades no han dicho nada. Antes de irnos... Eso es sea, eh, peligroso. Ver aquí... Esta información, ¿cuál cámara en esta? Ok, deberán construir desde cero, seis hospitales no pasaron prueba. entre ellos está el de San Francisco de Macorís. Ajá, pero eso lo estamos diciendo hace Descubrió tiempo. Descubrió América. <ríe> y era de que, que lo iban a construir ya, pues entonces, ahora que lo empiezan, ahora otro Picasso. No, no, hay que hacer otro Picasso, Francis, faltan dos Picassos más. Bueno. Para construir San Vicente Gracias a ustedes por permanecer ahí con nosotros Estas fueron la, el análisis de las noticias Nuestra opinión particular, individual Y esperamos que también usted se haga Su propio eh, juicio de valor, valor De cada una de estas informaciones No se mueva, regresamos con más contenido Saben que tenemos hoy en el Café Caliente Al doctor eh, Romero Sergio Romero Hablaremos con él sobre gastronomía el problema gastronómico, es decir, lo que usted come, bebe y hace en estas navidades. Gracias por permanecer en de mañana y si usted quiere verse bien y también cuidar su vista, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Las mejores marcas del mundo. Usted las encuentra en óptica máxima visión. Los mejores lentes, cristales de primerísima calidad, monturas de diferentes colores que se acomodan a su contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista. Profesionales nacionales e internacionales con una atención exquisita, análisis de la vista gratis. ¿Qué más quiere? La solución a tu visión en Óptica Máxima Visión. Calle Castillo, Esquina La Cruz, 809-588-7675. Óptica Máxima Visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza les recuerda que no debe salir de las guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado, porque allí todo lo encuentra. Y ahora, en esta temporada de Navidad y fin de año, usted puede ser ganador de miles de pesos en premios, televisores, fines de semana, cruceros y allí usted puede conseguir las ecobolsas para que sean bolsas eh, reusables. Cuando usted va al supermercado a buscar sus, sus productos puede usar esas bolsas cada vez que vaya y así reduce el uso de la bolsa plástica y ayudamos al medio ambiente. Por eso, tanto Únase como Supermercado Almanzar, unido en esta temporada para llevarle miles de pesos en premios. Supermercado Almanzar en la calle principal 34A, Las Guaranas, aceptamos tarjeta Solidaridad. Tan nuestro como Las Guaranas es Supermercado Almanzar. Les pedimos excusas a todos nuestros amigos que siempre están con nosotros en su programa de mañana por la presencia de Raquel ella tuvo que ausentarse por asunto de una leve jaqueca que le afecta. Esperamos que esté con nosotros mañana nuestra querida compañera. Para Raquel hacer el Ortega. recuento del año sí, 2018. Sí, sí, ¿verdad? Estará aquí, estará aquí con Estoy nosotros. Mediante. Así que se recupere. Un día como hoy nació en el 1945 el Fondo Monetario Internacional con su sede en Washington, D.C. Esto a raíz de la Segunda Guerra Mundial era necesario la recuperación económica de muchos países que quedaron destruidos con la con la guerra y las naciones se unieron y formaron este fondo para con esta entidad financiera entonces financiar eh, diferentes eh, proyectos de desarrollo en estos países destruidos por la guerra bueno es el tiempo de nuestro compañero francis rodríguez con el tema central de hoy Bueno, gracias. En lo es que llega el. Sí. Bueno, muchas gracias. Fulvio, amables televidentes. Eh, tocamos el tema en nuestro comentario inicial eh, y socializamos lo que es la tendencia normal del dominicano en dejar las cosas para después y sabiendo que tenemos la responsabilidad de pagar la placa en un tiempo hábil que se busca la manera para que todos por igual al inicio del año siguiente estemos provistos de lo que es hoy el el, el, el vete, que es lo que nos permite transitar pero esto tiene que necesariamente que ser abordado para que se entienda en la población, y que como ya decía, el Estado no posee riqueza, más que la que controla a través de los distintos mecanismos, está la riqueza minera, está eh, el desarrollo del turismo, está el desarrollo del de, parque energético, y de una serie de empresas que aún posee el Estado como socio esta refidonza que no refina nada y que ahora mismo es una carga para el Estado, para el pueblo dominicano, conservando una cantidad indeterminada de empleados y de como si tuviera las mismas características del control o de la producción de combustibles fósiles al uso de esos combustibles para el país, ya que nosotros lo que estamos haciendo es comprando ya terminados esos combustibles porque no tenemos producción de petróleo ni mucho menos. Pero sí es importante que la sociedad entienda que el derecho de tributar está fijado en, una, en el Código Tributario y que constitucionalmente establece que el Estado tendrá un mecanismo de sostenibilidad y de que poseerá los derechos sobre ciertos eh, ítems o, o puntos que son propios de los Estados, como es el tema de las telecomunicaciones que debe tener mayor regulación. Yo entiendo que Indotel crea una, una, un mecanismo un tanto importante al desarrollo de las telecomunicaciones en República Dominicana, pero es que el Estado tiene telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con viabilidad en el país, en el territorio tránsito y telecomunicaciones. Recuerda que así era que sí. lo único que hay entidades que ahora están divididas... Indotel. Indotel y Tránsito Terrestre, o lo que hoy el Intran va a manejar y parte lo maneja Obras Públicas. Todo esto, ¿por qué? Porque el Estado, vuelvo y repito, es la composición general de todas las entidades que operan en el territorio nacional y que los ciudadanos que operamos en una u otra entidad o una empresa, generamos la riqueza y el movimiento de la riqueza en el Estado. ¿Por qué? Porque generamos o demandamos eh, ser, servicios y consumimos. Y somos los ciudadanos los que le damos, el, hacemos el, el motor económico. Entonces, la economía del país está basada en ese derecho de tributar, por eso es la importancia de que los tributos, los ciudadanos, los paguemos <coughs> no solamente en el consumo, sino en la tenencia, porque aquí se paga también por tener propiedad. Está lo que es la propiedad suntuaria. Usted paga por una proporción anual de lo que es el IPI y eso es parte de la riqueza del Estado o de las recaudaciones del Estado. Entonces... Obviamente que aún falta mucho para reducir la evasión, porque hay muchas personas en el sector informal y otras que aún estando visibles no tienen la formalidad contable que permita al Estado regularlo y eso crea las competencias desleales. Y si hay algo que también el Estado se compromete es a sostener la igualdad y la libertad de empresa, pero la empresa de forma clara, regulada cuestión de que todos por igual tengamos las mismas oportunidades pero eso falta mucho por cumplirse y eso tiene que ver con la planificación y la presión fiscal que ya luego tendremos que tratar estos temas pero quise abordarlo en razón de que se está en un periodo de pago de el uso o tránsito del vehículo a través del Malvete. Y que, como decía Fulvio, la, esta zona estaría aportando o pagando. Cerca de 60 millones de pesos por la renovación del Malvete. Solamente el casco urbano de San Francisco ¿no? Solamente. Es decir, que es una suma importante. Claro. Anual. Aparte de todo lo que aquí se recauda producto no, de la otra producción cosa, otra cosa. y del consumo. ¿verdad? Ahí tú le sumas lo que se paga también por más de 220 millones de dólares que ingresan eh, todos los años aquí, Bueno, por remesas. Entonces, todo esto tiene que ver con la sostenibilidad del Estado y el Estado entonces tiene la mayor responsabilidad. Señores, observémoslo, que en este año no han mostrado la cara y el rostro real de cómo anda la economía del Estado, a pesar de que nosotros hemos producido para que el Estado se sostenga y nos devuelva con satisfacción todo lo que se compromete. Y de ahí parte que nosotros evaluemos la efectividad o no de este gobierno y de los funcionarios para tenerlo en cuenta en el, en, en el mañana. Pero que sea algo consciente y seguro. Y a quien debemos llamarle la atención y tomarle en cuenta su, ina, su, su inacción y su poca efectividad en el cumplimiento. Pues el Estado mismo se compromete constitucionalmente a devolver y satisfacer las necesidades más perentorias del pueblo dominicano por los impuestos y lo que nosotros pagamos y lo que el Estado mismo como entidad genera a través de las operaciones de entidades y empresas que son propias del Estado. Como ya he dicho, la minería y en fin, por ahí, todo lo que el Estado tiene que ver. Pues ese compromiso también se reparte hacia la seguridad, sí. seguridad ciudadana. Y este diciembre que aunque yo critiqué el diciembre pasado porque tuvimos la información y lo denunciamos aquí en De Mañana, que un mecanismo que encontró alguien por ahí de las autoridades fue de advertirle a los puntos que sacaran de las calles el mayor número de delincuentes para que tuviéramos navidad tranquila. Y se vio una cierta tranquilidad, pero muchos de ellos estaban presos de forma arbitraria que aunque sean delincuentes y lo que sea, deben ser, si, si le va a limitar la libertad, tiene que ser con, con objeto para que sean procesados y condenados, no para, para usted tener una seguridad o una tranquilidad en la sociedad. Mírelo ahí. Hoy tenemos casi 39 mil agentes, o 29 mil, qué sé yo. 39 mil. 39 mil. Y aunque ellos están trabajando... Tengo que reconocer que el control de horario los hace más vulnerables porque el ser humano se cansa sí, 29, y no da mil, para mucho. 29.500. 29, Entonces, estos horarios largos y extendidos realmente también producen inseguridad y hay que advertirlo que no todo se le debe cargar a la, a la policía, yo estoy claro. Y la política de, de alimento. Y el alimento. Hmm. Esos pobres militares en la Pero calle, también son vulnerables por eso mismo, por la precariedad de salario. Cualquier capo viene y le ofrece cualquier cosa y ellos se convierten en vigilantes de ellos. Claro. Y protectores. Claro. Porque somos débiles los seres humanos. Ah, sí, deber cumplido. Con 7.500 pesos y en su casa no hay cena. Carajo. Analicemos eso. Pero en definitiva. Ya la parte operativa, la que conoce la, la infraestructura delincuencial de este pueblo y de este país, que están en ellos mismos, deben poner un, un alto a esto y procesar esos individuos y sacarlos de la calle. La sociedad está en vilo, está secuestrada, tiene un alto costo porque la seguridad del Estado no la está cumpliendo a cabalidad, porque está siendo permisivo en muchos sectores, sectores que hacen lo que le da su santa gana aquí y se burlan, y cometen hechos y matan gente y se saben dónde está y no lo buscan y no lo encuentran. Mire ese caso, ¿cómo es posible que aquí, se opongan a la construcción de una de una de una empresa. Y como alternativa se busque la de cuatro terroristas que entren disparando y amedrentando y que aquí nadie sepa nada ni, ni diga nada. ¿Dónde está la seguridad, señores? Yo quiero que alguien me la diga. Los delincuentes están superando por mucho a Navidad segura. Y eso es la muestra, para muestra un botón, dice. Caramba, ¿qué va a pasar en nuestro país? Bueno, Fulvio, en el ámbito político, este año ha sido el tiempo y el escenario de tantos atrevimientos de los políticos y sobre todo del gobierno ha sido un año en que hemos visto a José Ramón Peralta con unos, unos comentarios que han sido totalmente desacertados cada vez que habla este hombre es un cero pero hemos visto las acciones del proceso de proselitismo y de la procura de convertir la campaña de tiempo que se vive aquí y lograron una ley de partido que aunque no es la ley que se deseaba, pero es la ley. Siempre voy a criticar ese eslogan ese, ese o ese, esa expresión de legisladores que teniendo la responsabilidad de, de legislar le tengan tan poco respeto al país y a la función que realizan y se puedan ellos pavonear de que por lo menos tenemos ley, si no es eficaz, si no resuelve, y si trae consigo aspectos inconstitucionales, no sirve. Y demuestran ustedes que no tienen capacidad para ejercer la función de legisladores. Y está más que demostrado, la deficiencia y la inclusión política partidaria y del Estado en un poder que se supone debe de ser el orden regulador y de peso y de contrapeso. Pero aquí lo que hay es el poder del Ejecutivo frente a sus legisladores y senadores. Y eso es santa palabra. Y el pueblo, la sociedad bien gracias y peor aún que nosotros no hemos sabido inteligir un plan de, re, de, re, de, de, de contrapeso frente a aquellos que le hemos dado a través del voto la oportunidad de que nos representen pero no fue el voto para que hicieran lo que le deben a la, su santa gana en un congreso como lo están haciendo y todo para complacer al presidente a los, a los, al sector de poder y eso se ve bien aquí como que la política es eso están equivocados. A todo esto se ha repuesto muy satisfactoriamente en los planes que tiene el, el expresidente Leonel Fernández, que le ha dado en la diana, en el proceso y competencia de su propio partido, que en el pasado lo tenían a él como el pato malo. Y ya vemos que su propio partido, ni siquiera la oposición, hizo lo que ha hecho el danilismo en contra de la moral y honra de un hombre. Que hay que demostrarle todo eso que ese grupo decía, porque la verdad es que ni, la, ni las fuerzas de oposición tuvo nunca participación de todos esos atropellos morales que se intentaron solamente con el objetivo de que no se presentara, porque sabemos que los delfines que se mandaron adelante a aspirar, hoy son los grandes ausentes de la vida nacional. Así es. Domínguez Brito, ¿dónde está? Ni alcanza a ser visible en una encuesta. ¿Pare, ¿Cómo se llama? Amarante Vare, Amarante Amarante Que es el, el adefecio más grande de la política. No, es Temo. Temo. Por Dios, <risa> implicado en el caso sí. de Bre y dijo dos palabras. Que vaya y en el palacio se puso a temblar y no. inmediatamente lo sacaron. Eso ¿Cómo es la posible la... que un caso tan, tan claro donde hay presidente y vicepresidente preso, República Dominicana, que era la sede donde se repartían las coimas o las... O lo, ¿Cómo se llama? La, los sobornos. Hayan dos o tres ahí, de lo que le dio la gana el gobierno para tener en vilo al sector de Leonel Fernández. Pues ayer llega a los 65, Leonel Fernández, uh -huh. quien de forma jocosa dice que está en una vitalidad importante para seguir y donde recibió a todos y cada uno de los amigos, pero hay algo que hay que advertirle al propio PLD adentro. Ayer fueron ausentes, miembros del comité político, el cual él, él es el presidente, porque mostrarle el afecto al amigo, esa ausencia porque en el palacio estaban vigilantes, como le pasó al fenecido Monchi, que fue cuestionado esa noche porque fue al acto de Leonel Fernández en Funglode como, como miembro del partido y amigo, y la presión fue tan grande de que, que José Ramón Peralta lo llamó, que él cogió un pique y terminó en el hospital y murió. Y eso se ha quedado ahí. Pero parece ser que ayer a Funglode solo fueron los, verdad, los verdaderos amigos de Leonel Fernández. Y le auguramos muchos éxitos y la verdad que ha cerrado en el espectro político para frenar al grupo que está en el Palacio, porque si no es así, se van a mantener en el poder. Leonel Fernández recibió el afecto de amigos y relacionados en Funglode por sus 65 años, a quien felicitamos también y le auguramos éxito y mucha vida y salud. Muchas gracias, Francis. Nos vamos a una Ledeita, pausa y volvemos. No abandones en breve. a sus amigos. Hay más con. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y ya llegando, ya estamos jueves, ya mañana es el último día de, de, de, de este semana. año para, para trabajo, ¿verdad? Sí, Entonces tenemos un, lunes. un resumen que se, lo vamos a empezar mañana y sí, se va para a continuar el, el lunes. El lunes. La verdad que, eh. mira, el caso Emily copo pero momento. no sucedió en el 18. No, no, no sucedió en el, el 18. El caso más pintoresco, el caso Hollywood, el caso más, más grande que hayamos podido ver es el caso Grinito. Dios mío, ¿eh? Que sí sucedió en el 18. Luego vamos a estar hablando... ¿Y de el eso. otro de Nagua. Que yo quiero escribir casualmente un libro sobre eso. Dios es interesante. Tú haces una novela. Es interesante. Y ahora en este año, eh, el sí. candidato... Se dice porque, porque en este caso, perdón Francis, eh, mantén la idea, eh, hay teatro también sí. involucrado porque las escenas que él tenía que hacer ante los jueces eh, eran escenas de convincentes de deterioro de salud, <risa> es un es caso, verdad. pero hoy, eh, ¿te termina sí, la no, idea Francis? No, me, me refería también al caso de del de nagua Ah, sí, sí, sí. Este fue de película el viejo oeste. <risa> Tremendo. Eh, hoy quiero compartir con ustedes un tema de vanguardia, energía limpia. Aquí en San Francisco de Macorís, ustedes han sido testigos de lo que está sucediendo en algunos establecimientos comerciales, ferreterías, bombas, bancos, que tienen instalaciones de paneles solares que le permiten suplir sus necesidades mediante este sistema de energía limpia. Recientemente un banco nacional publicó que ya 42 de sus, de sus sucursales tienen eh, energía limpia, paneles solares instalados. Y qué bueno, todavía se puede hacer más eficiente. Todavía en las instalaciones que se están haciendo se puede hacer mucho más eficiente. Hay baterías mucho más a la vanguardia con litio, de litio, que Bien. lo hacen más eficiente. Ya también hay celdas fotovoltaicas más eficientes para la generación de este tipo de energía limpia. Pero, si usted también a eso le integra la inteligencia artificial que está a la mano, ya usable, que usted pueda determinar mediante la inteligencia artificial y regular la temperatura, apagar o encender a medida que se estén usando di diferentes cubículos o cuartos, y que usted pueda desde su celular controlar todo lo que está pasando ahí dentro. Esto entonces le dará a usted mayor eficiencia para los empresarios franco-macorizanos y las empresas que están laborando aquí. Agreguen la inteligencia artificial a esto y entusiasmense de los demás empresarios y también las viviendas en trabajar energía limpia, energía solar. Mi tema casualmente viene para hacer un llamado al gobierno central a que piense en reconvertir nuestro parque vehicular de uso masivo llámese autos eléctricos, que piensen eso y que se vayan preparando a nuestros jóvenes en los diferentes institutos para que puedan brindar este servicio. Nosotros no podemos continuar siendo esclavos del petróleo, no podemos continuar siendo esclavos de los derivados del petróleo, tenemos que ir buscando ventajas comparativas, ventajas comerciales, y una de las bondades que nos brinda la naturaleza en este Ecuador en que nosotros estamos enclavados a 30 grados norte y 70 grados oeste, es precisamente el sol. Nosotros tenemos altas radiaciones solares y dentro de nuestro territorio gozamos de zonas que tienen más de 245 días de radiaciones solares en el año con una conversión que puede llegar hasta 7 kilos hora de producción por metro cuadrado de células fotovoltaicas. Y esto no lo estamos aprovechando en las cantidades que debemos de aprovecharlo. Recientemente, mm. la empresa Tesla anunció la construcción de una planta de vehículos eléctricos en China, más grande que San Francisco de Macorís entera, entero. Y esta es la tendencia del mundo. ¿Por qué ya no incluir en los permisos del Ministerio de Obra Pública, en el, los permisos de medio ambiente, en los permisos municipales, que las bombas traigan integrado en sus servicios dos o tres conectores de recarga de vehículos eléctricos? ¿Por qué no incluir en los permisos de construcciones de torres, de construcciones de edificios, de construcciones de apartamentos, que tengan dos o tres cargadores eléctricos para vehículos eléctricos? ¿Por, no, por qué no incluirlo? ¿Por qué no a irse adaptando a los tiempos modernos, a lo que está pasando, a la tendencia mundial. Y que realmente el retorno de ese dinero a través de los impuestos, como se ha tratado claro. en el Estado, sea una realidad y que pueda ser accesible mayor cantidad claro. de personas. ¿por qué continuar con esta dependencia tan, tan atante, tan prisionera de los derivados del petróleo, si nosotros no somos productores de petróleo, si lo que tenemos es sol, y está comprobado ya, ya, que empresas están ofertando un mega por 800 mil dólares. Llámese mil kilos, watts, hora, generación eléctrica por 800 mil dólares. Una acaba ya. Y cuando usted coge la calculadora de su celular y busca... Lo que a nosotros nos ha pasado con Punta Catalina, y no es por joder con el asunto de Punta Catalina, es que es asqueroso, es bochornoso <risa> lo que ha pasado con esa cosa. 800 mil dólares. No sé ni cómo llamarlo, porque eso es lo que parece una letrina. A 3 mil millones. Puede tener toda la tecnología del mundo, pero lo que hay ahí hecho, lo que se hizo ahí, y la corrupción que hay ahí introducida, y lo que se ha gastado ahí, eso parece una ¿Y de letrina. quién es eso? Mientras más se mueve, más hiede. ¿Cómo es posible, que. Nosotros señores? le debemos tanto a los bichini, lo, el pueblo. Si usted pone los 3 mil millones de dólares, que eso va Tiene que ser un, cero, un 3 y 9 cero, eh, para que sea 3 mil. Y usted, y usted lo divide entre los 730 megas, que, que eso va a producir, que nunca va a llegar a eso. No, es 320. Nunca va a llegar a los 700 y pico de mega. Esos son 4 millones.109 mil dólares. 4 millones.109 mil dólares por cada mega. Por cada mega. Señores, y hay empresas actualmente ofreciéndonos a nosotros 800 mil dólares un mega. Si usted multiplica los 730 mega que esa cosa de que va a producir por los 800 mil dólares, usted está hablando de que eso debió de costar, que se hace lo mismo ¿eh? con paneles solares, se hace lo mismo, con 584 millones de dólares, Francis, con 584 millones de dólares. No con 3 mil. No con 3 mil millones de dólares. Y todo eso ha ido al costo Furvio. y a, y a y la costilla del pueblo, Francia. Pero yo ahora... Eso es asqueroso, terrible. Con este dato que tú nos das, interesantísimo, me puse en función de municipalista, pero yo siendo alcalde de este pueblo, procuraría abastecimiento de energía y que le paguen la luz al municipio y perfectamente podemos costearla y va a ser más barata que pagarle a norte. Claro. Que de Norte le debe, claro. por el 3% de la ley 125 más la ley 176 al municipio, más de, dos, más de 300 millones de pesos. Que rebajando la deuda que puede hacer el municipio en instalación eléctrica de las calles, de las luces y alumbrado, que no está toda la, la ciudad alumbrada porque es oscura. Ustedes la han visto, ¿verdad? sí. A nosotros nos quedarían más de 170 millones de pesos. Yo pagaría el 30% al técnico que nos haría el levantamiento y recuperaríamos y nos quedaría alrededor de 110 a 90 millones de pesos que puedo usarlo en la, en la, en la solución de Cañada Grande para empezar claro, claro. a producir un cambio de la ciudad. ¿Tú ves ese, ese, ese elefante blanco que tú estás viendo ahí, na, que es Punta na, la Catalina? La Con 584 millones Mira de dólares. Mira que pesos, ese proyecto ya lo sí. tomé como un Tómalo. plan de, de, ah, de gobierno Claro, municipal. Municipal. 584 millones de, de dólares, Francis. Se pudo a, hacer una generación de 730 megas actualmente. Ahora, lo grave de eso es, Francis... La esclavitud de comprar el bendito carbón todos los días. ¿Y las comisiones? Francis, ¿Cuánto habrán ahí en el intermedio para que llegue al Estado a consumir? Más de 100 millones de dólares todos los años, Francis. Todos los años, todos los años, todos los años. Más el mantenimiento de ese elefante blanco. ¡Ay, Dios mío! Entonces, señores, municipalidad, antes de dar un permiso, incluya... Gobierno, que hayan servidores de cargadores para carros eléctricos. Esas facilidades para las energías limpias, por favor, no le hagan más trabas. Le han hecho todas las trabas del mundo. Todavía el pacto eléctrico no se ha podido hacer, Francis. Reposa. Eh, el suelo eterno del, de, del hielo, dormido. Bueno. Entonces... Tenemos que reorientar nuestro desarrollo, nuestra economía y aprovechar nuestros jóvenes para educarlos en energía limpia, educarlos en inteligencia artificial. Si eso es lo que tenemos de la naturaleza, tenemos que aprovecharlo inclusive vender energía a otros estados. Bueno, gracias Fulvio por importante tema. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con una importante entrevista con el doctor Sergio Romero, quien hablaremos de algunos tópicos rápidamente del de consumo de alimento y cosas y los problemas gastrointestinales. Gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana. Ya estamos en el café caliente y tenemos a nuestro invitado, el doctor Sergio Romero, gastroenterólogo, y vamos a hablar con él de algunos tópicos y de situaciones. Buenos días, doctor. Bueno, señora venir. es un por venir. no solo eh, compartir con este escenario con grandes amigos, sino personas con, eh, conocedoras de este, de este medio y además ese público que siempre merece respeto por nos, de parte de nosotros sí. en, en, y decirle que. La Navidad es un proceso, es, una, es un tiempo, es un tiempo que nosotros debemos no solamente eh, ser comedido en algunas eh, cosas que nos hacemos en exceso y tú ves los, los números que han pasado en la última semana, hemos sobrepasado sí. en cuanto a eh, complicaciones debido a el tema que vamos a hablar, que muchas personas eh, se descontrolan en esta época, pero pensar que la época de la Navidad es juntarse con la familia, pensar que es el nacimiento del Divino Creador, que eh, es solamente un individuo en el mundo ha sido capaz de dividir la historia en antes y después, el mundo antes y después. Por más que eh, en religión que usted tenga, otro, otras divinidades que usted eh, crea, usted tiene que pensar que no puede ser un tonto una persona que divide la historia del mundo y que todavía en el mundo entero se habla de antes y después. Todavía. O sea que, y estamos apegados a él. En estos tiempos de Navidad, doctor, hay muchos problemas con las ingestas. ¿Qué podemos decirle Mira, al la, pueblo dominicano? Yo siempre he dicho que las ingestas no son malas. Siempre no, que no, no sean no. muchas, siempre sí, no sean adhesoras. El ejemplo que y, que ca y, que, y cambios de sazones de manera eh, sí, sí. frecuente durante todo el día. Mira, sí, sí. es cierto lo que tú dices. La, en esta época donde nos reunimos y el dominicano... Eh, principalmente el latino Pero el dominicano Es eh, cuando se reúne Hay dos cosas que hace Bebe, come y habla alto <risa> Está bueno ¿eh? Sí o no sí, sí, o sí. Yo, Si no, no hay reunión No, no, <risa> no, no si, hay, si hay eso No hay una reunión Y no entre... ha pagado el malvete A esta fecha no, no, eh, <risa> ah, Exactamente Y la fila Y la fila larga El último día No es dominicano No es dominicano Nosotros por tradición Tenemos eso Además Que Nuestras la, en, en gastroenterología cuando me preguntan doctor qué puedo comer, digo yo mira, eh, la comida no es mala, eh, comer no es malo. Lo que pasa es que comer eh, tiene un algo que es sí debemos de controlar, que es la frecuencia con que se come y la cantidad con que se come y a la hora que se come. Yeah. ¿Mm? Entonces, es, es ahí es que tú tienes que saber. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Navidad? ¿Qué es lo que pasa en esta época? Visita al primo, visita a un vecino, visita a los amigos, vienen de, de, de Estados Unidos, vienen eh, de, de cualquier latitud del mundo, amigos, eh, hermanos, familia. Entonces, nosotros como tradición latina, mientras, hay, mientras est estamos juntos, estamos comiendo, sí. estamos disfrutando, eh, mezclamos sabores. O tomando. O tomando. El alcohol... El alcohol y, y, y, y, la, y, come, y comer se ligan mucho en el sentido de que uno puede ser eh, que, el, que el, la comida de una forma u otra te pueda, eh, como dicen, a mí me cae mal, cuando yo como eh, así me, me sofoco, depende de la bebida. Hay bebidas como la cerveza, ¿eh? cuando tú cuando tú tomas mucho y no ingieres, no ingieres alimento, ya ahí viene el problema te da pero, un problema. pero cuando tú comes mucho y ingieres gran cantidad de alcohol también vienen los problemas o sea porque cuando comes cuando no comes el nivel de alcohol que es una, una caloría vacía que tú, es como, dice, como decía la salsa bebes ron sin bañarse bebes ron sin bañarse, bebes ron sin, bañarse, bebes ron sin comer eso, eso sí. es lo que significa eso entonces cuando tú no comes <risa> tus niveles de azúcar disminuyen viene el alcohol el, el alcohol de, de desacenaza Degrada el alcohol rápido. Si tú te fijas, que el emborracharse no es la cantidad de alcohol que tú te tomes, es la frecuencia con que lo haces. Sí. Si es muy frecuente, si tú te fijas un trago si, tras otro trago... Exactamente. Viene si, tú, si, tú dejas el, si tú sueltas el vaso... Y deja el tiempo. Si tú sueltas el vaso, te emborrachas menos. Si te mantienes con el brazo en la mano, te emborracha más rápido. Porque la frecuencia porque la cantidad de alcohol que llega al, al estómago Ay, se de, es, es una de las sustancias, el alcohol es la una de las sustancias que más se metaboliza, más rápido que existe. Se metaboliza rápido, en, en segundos ya está en tu, torrente, sal, en tu torrente sanguíneo, porque pasa el alcohol de que está en el estómago pasa, li, pasa al hígado inmediatamente a metabolizarse. Inmediatamente. O sea, tú tienes, tú tienes una sustancia que es muy rápida, compite con cualquier tipo de, med de medicamento, compite con cualquier tipo de comida o sustancia o energía que tú ingieras Doctor, ¿y esa comida media libra de chicharrón? Una libra eh, de chicharrón. Eso es lo que te estoy diciendo. No, no solamente. <risa> <risa> y muy bueno que. Lo, lo, lo que pasa es que tú te comes Esa media libra de chicharrón. Y de repente llega a la casa y están haciendo una lasaña. O viene un vecino y lleva, o tú sales, pongo para la casa del primo, el pegas el primo de que tú llegas, mano. Aquí te, te mira lo que te guardé. Entonces, tú comes más. Tú comes más y con frecuencia, eh, con, con, con un, sin hacer de la digestión de manera adecuada. Ahora bien, la manipulación de los alimentos. Se manipulan muchos alimentos sí. la, con manos contaminadas, la, la, la, el agua. Porque si tú te fijas bien, la gran mayoría de los problemas digestivos que, que surgen son problemas por contaminación. Sí y por exceso de, de, de, de, sí. de la de la, de la comida donde nosotros y, y muchas veces es que se guarda y no se calienta Tú sabes que la cadena de frío se debe mantener la gente cree que cadena de frío tiene ver porque te mantiene frío sino la que tú mantengas la temperatura adecuada cuando una comida pasa de una temperatura a otra o sea de la nevera a la, al, al, afuera, o de fuera o a, a niveles de la nevera de la nevera tiene tendencia a ser un como una placa de Petri Claro, la placa de Petri, de claro. eh, acuerda que cuando dimos química? Los cultivos de, de, de cultivo, bacterias. Cultivo, sí, no, así mismo sí. se convierte porque ahí tú tienes toda la energía, ahí tú tienes carbohidratos, ahí tú sí, tienes, todo, ahí sí. tú tienes eh, azúcar, sí, ahí tú tienes de todo, la, la, la, todos los nutrientes todos necesarios. Todos esos sí. reviven sí. o viven. Sí. Exactamente, sí. nosotros tenemos también unos unos, una, unos protozoarios que viven con, conviven con nosotros, que son las las, las amebas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Recuerden que tenemos una, una potabilidad por, por debajo de 60 del agua. Sí, sí. El principal vehículo de contaminación del mundo es, eh, el, agua. es el agua. Y si tú tienes un nivel de potabilización en, en, un, en un pueblo, en un país, por debajo de 60, que no llega ni siquiera a 80, hay problema. Dicen ellos que sale de allá de que 90, porque la tubería es que la daña. Donde tú ves que la tubería de, de drenaje de, de, de aguas negras y la de agua... Están paralelas, doctor? Sí, Entonces sí, y muchas veces perforadas. Perforadas y que contaminan una con la otra. Tomando en cuenta estas, esta, estos puntos, que al momento de consumir también se deben de evaluar qué se, por qué se producen estos eh, trastornos estomacales, está la de contaminación, contaminación mal la, manejo, el, la el, falta de frío, y la y el aumento de las de las manifestaciones por pacientes que ya son que ya tienen, que, que ya tienen problemas también. como gastritis Entonces, aguda o crónica. ¿Qué recomendación tiene el médico para afrontar estos temas y que la gente pueda tomar las previsiones antes? Eso, la, la previsión es lo mejor, porque sabemos que son, después que se producen, son, son enfermedades autolimitadas, o sea que no son enfermedades graves. Pero son molestosas, como, como yo le digo, no matan, pero mortifican. Degradan. O sea, de, de degradan. Y, y te, te quitan. Y no, y que te quitan. te dan la, la, la alegría de tu ambiente, de tu Navidad, te la quitan. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? es Primero, a tratar de hacer una digestión adecuada. Una, no comer tan frecuente pa, eh, y tan gran cantidad. Porque si tú comes frecuente, tiene que ser en pequeñas cantidades, no te hace. Tú comes cinco veces al día. En pequeñas en cantidades. Pequeña cantidad. Tú comes 8, 4, 8, 10, 12, 4, 8, tu última comida sólida y no te causa problemas en, pe en pequeñas cantidades. Ahora, si tú, en esa misma horario, te, ab te abrocha diferentes, <risa> gran cantidad y diferentes sabores y diferentes movimientos. Y aparte de eso, le sumas el alcohol, que es calorías, que mm -hmm. las calorías, te olvidas de tomarte tus medicamentos del azúcar, te olvidas de tomarte tus tu medicamentos de la presión, porque las personas, cuando dicen estamos en Navidad, se cogen un, un, un 15 días sabático, sí. no quieren, no quieren, no quieren, no, no. no, quieren medir. Bueno, no si, si, las si me tomo zapatillas no puedo beber. Rompen las reglas. Me rompen eh, todas las reglas. Está todo así. Exactamente. Sí. Entonces, verdad. Entonces, lo, lo, la, la, tratar de que sus alimentos que vayan ingeridos que no estén muy manipulados, que sean eh, bien, bien conservados. Y la frecuencia de la, la comida tiene que ser gradual. Las bebidas y también tiene, tenemos que controlar las bebidas porque eh, nosotros ahora mismo eh, nos brinda, eh, eh, te, te me brinda un whisky, eh, llegamos a la casa, pero aquí estamos bebiendo cerveza. 400, cerveza? 400, 400 cerveza? y pico de intoxicados. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, ab, han, hemos abusado de las bebidas alcohólicas ¿Por qué? En Estados Unidos, en cualquier país de, de la Europa, te venden la torres el, el alcohol que tú quieras, pero tú no, tú no llegas a, lleg, a agarrar eh, Bebete todo ese alcohol y salir a la calle a manejar. Ah, ah, ah, ah, ¿Mm? no. ¿Cuántos, heridos, ¿Cuántos accidentes tenemos este año? Superamos el año sí. pasado. Bueno, aquí, sí, hay, sí. aquí hay lugares donde se vende a través de una no, ventanilla. Se por sí, accidente sí. Ahora. Aquí hay lugares que no hemos podido entender y corregir. Ventanilla para que te vendan el trago en tu es, vehículo. Es, exactamente. Yo, yo una vez vino a un extranjero, un amigo mío, y él se tiró foto en un dry drug. Porque él dijo, esto no lo voy a ver yo nunca en claro, mi país. no claro, lo Porque va a ver. si la ley lo prohíbe, no. No. Entonces, entonces tú... Permite que se venda el, la bebida. Una cosa, doctor. Yo vi a alguien que se tomó un, un memprasor y que para empezar a beber. No, no, no. Eso es. <risa> eso, eso no es Es una protección, no, me dijo él. No, no tú él, haces. él, él, él? él debe de tomar su memprasor si tiene problemas de, de, de tipo gástrico, una gastritis, una... una un, pero no es porque ese memprasor va a evitar... Y que le a prevenir... Lo primero que no va a evitar es que se emborrache. No. Si bebió alcohol... No, no para el estómago. No, no. Pero no. hay bebedores que dicen que se tiran un chicharrón para. Eh, para... para hacer estómago. No, no, sí, sí. Para el revestimiento y, y resistir, del estómago. Y resistir <ríe> sí, sí, sí, <ríe> más. No, mira, lo que pasa es que la grasa, al ser el, el, el combustible ideal del, del, del organismo, o sea. Eh, nosotros, el organismo tiene su banco, su banco como eh, tú guardas los 200 sí, pesos que te sobran, porque no nos sobra más de ahí, en este país más de no. 200 pesos no nos sobran. Eh, a lo que lo podemos eh, tener 200 pesos ahorrados. El organismo tiene su única capa, su única fuente de energía, es la grasa, por eso es que engordamos. Nosotros, si tú eh, ingieres 2000 calorías y consumes 1500, esas 500, el organismo dice: No, esto no se pierde. Entonces, donde él la guarda es en los adipositos, en, lo, en, la, en las células grasas, por eso que engordamos. Entonces, la primera fuente de energía, cuando tú dejas de, de, de, comienzas de a comer, comienzas ejercicio, a consumir más calorías y a, y a ingerir menos, él dice, no, pero yo no vamos más. Saca esa grasa y la convierte en energía, que eso es lo necesario. Entonces, nosotros queremos que, que nos, nuestra población, primero, que coma de manera eh, controlada y si ella va a tomar algún tipo de bebida, que sea controlada, y que no mezcle bebida. Muy bien. Que no mezcle bebida. Que no piense que la Navidad es la última Navidad que va a vivir. Sino que la Navidad es, es, tiene otro sentido. Que es usted reunirse con la, su familia. Hablar mucho. Eh, comer lo adecuado. Y comer sobre todo sano. Porque la gente dice, no, el chicharrón. Critica mucho el chicharrón. Pero para aquí hay muchas eh, eh, comidas que hacen más daño que Ay. el chicharrón. Bueno, gracias doctor por sus sí, recomendaciones no, no, no, no. y su visita. Agradecido de mañana y sepa que este es su programa no, también. Claro, somos ya. vecinos. No, no, no, no importa. Entonces. Los, los vecinos se mandan cieguitos. Sí, ¿Sabes lo que el cieguito? No. El cieguito es la comida que se mandaban escapada. Sí, <risa> pues señores, a ustedes las gracias porque nos han permitido desarrollar estas dos horas de su programa de mañana. Y mañana nos encontramos nuevamente, Dios mediante. En este es su programa de mañana de 7 a 9 por el canal 10 de Telenor. Gracias en nombre de todo el equipo de este espacio.